Falta el gasoil, no es novedad. Usted dirá, bueno, ya lo sabemos a eso, ¿no? Eh, aquí en Mendoza está un poquito más tranquilo Hoy aparentemente, con respecto a lo que fue la semana pasada Fue muy difícil, pero en el norte del país La historia está definitivamente complicada En el norte está muy difícil también en otros sectores productivos De nuestro país, porque lo que están manifestando Los productores es que ya no tienen posibilidad De trasladar el resultado de la cosecha De un punto de la Argentina al otro De hecho, durante este fin de semana Estuvo hablando Horacio Salaberry Quien forma parte de la Cámara Que nuclea a las asociaciones rurales Él dice, la situación es muy complicada Necesitamos que haya una respuesta del gobierno lo más rápido posible. En el mientras tanto, desde el gobierno dicen, ya se soluciona, pero el problema completamente no está resuelto. Hay ocho provincias en el norte argentino muy muy complicadas y, y, y hablemos del norte también ya la parte entre Río y Santa Fe no no solamente el norte de Jujuy claro, y Salta, claro. la parte entre Río y Santa Fe tiene una preponderancia muy fuerte dentro de todo lo que es la cosecha nacional, no Tucumán está siendo fuertemente afectada también, nosotros en el área nuestra de de Buenos Aires y La Pampa es un poco menor, digamos la virulencia de esta, de esta situación pero realmente estamos sumamente preocupados esto nosotros lo veníamos diciendo desde que se inició el conflicto con en la invasión de Rusia sobre sí. Ucrania, ya empezaron los inconvenientes. Entonces, uno dice: Mire, está pasando esto, vamos a necesitar esto, tomen conciencia sobre esta situación. Y el tema es que el problema está. Está en contacto con nosotros Raúl Castellano, que es el presidente de la Cámara de Empresarios de Combustible. Raúl, gracias por atendernos. Tenga usted buen día. Gracias. Buen día, ¿cómo le va? Bien, bueno, una situación muy complicada en torno al gasoil. ¿Qué novedades tiene? Comenzando una nueva semana, después de una semana muy turbulenta aquí en Mendoza también, producto de este faltante. Sí, realmente estamos muy preocupados, eh, ya desde hace bastante tiempo, eh, la situación este, no cambia, el problema no se soluciona, más allá de las promesas que eventualmente hagan este, los funcionarios de gobierno, incluso la empresa IPF en algún momento también prometió algo con respecto a esto, pero lo cierto es que cada vez está más, este, más estrecha la entrega de... De, de gasoil. Eh, a nosotros nos preocupa mucho, nos preocupa mucho también la falta de previsibilidad. Eh, eh, en el mes de octubre del año pasado, eh, nuestra Cámara ya tuvo una reunión con un funcionarios de la Secretaría de Energía, en la cual hicimos conocer que había escasez en la entrega de, de gasoil, no era grave todavía, pero nos preocupaba lo que podía ocurrir en el futuro. Eh, luego de octubre volvemos a, volvemos a repetir esto en diciembre y después en el mes de febrero, eh, daba la, intención, da la impresión de que los funcionarios de la arquía no, o, o no nos creían lo que estábamos diciendo uh -huh. o bien no tenían una solución para dar lo cierto es que está en la fecha y con el paso de los meses el problema subsiste y se agrada claro, no hay, es así, es literal no hay más gasoil hay, eh, digamos eh, hay menos gasoil de lo que la demanda eh, necesita uh -huh. eh, eso está claro también está claro de que, como anunció el jefe de gabinete, va a haber que importar este, más gasoil, ¿no es cierto? Porque no vemos otra solución. Eh, lo cierto es que los anuncios eh, se hacen y pasan los días y la solución no llega. El jefe ah. de gabinete dijo que algo así como que en dos o tres días el problema iba a estar solucionado. Nos parecía raro porque no daban los tiempos para la logística. Pero bueno, ha transcurrido ya una semana y no vemos que haya ninguna mejora en la situación. Disculpe mi ignorancia en el tema. Cuando hablamos de importación de, de este combustible, ¿cómo se este después no? una vez que ya ingresa al país, cómo se desparrama este para cubrir el territorio provincial, de qué manera. Bueno, se distribuye de la forma en que se está haciendo actualmente, ¿no es cierto?, por medio de camiones generalmente, Ajá. Eh, en algunos casos por algún este oleoducto... ¿Pero esto todo eh, a través de IPF va... o, o intervienen otros, otros agentes en este caso? No, no, no, cada compañía petrolera abastece ah. su propia red abanderada. Este, por eso, digamos, la situación puede variar de un día para otro entre una compañía y, y otra compañía. Y cuando eh, el Estado interviene sí. y dice, vamos a importar más gasoil, ¿con qué seguridad lo dice? Si por lo que usted me marca... Depende de cada petrolera que habilita más cupos, insisto en pedirle disculpas por mi ignorancia. ¿Cómo es que se importa más? No, Bueno, cada compañía petrolera tiene que importar lo que necesita, ¿no es cierto? Si bien el bien del gasoil es un bien escaso, está disponible. El problema que se, que, que se suscita es que ninguna compañía eh, quiere importar mucho gasoil porque hay una diferencia muy muy grande de precios entre lo que van a pagar por el gasol importado y el precio al cual lo van a vender. En una palabra, es una importación a pérdida. Ah. Hay que pagar este, algo así como eh, 230 o 240 pesos por litro por el gasol importado, más la calidad positiva, este, y venderlo después a un precio más bajo. Así que ese es el motivo por el cual esto se dilata y, bueno, obviamente nadie está interesado en incurrir en esa pérdida. ¿Y la solución maneras, cuál es? es ¿Habilitar es, el aumento? ¿Perdón? Digo, ¿la solución cuál es? ¿Habilitar un aumento en el precio del gasoil? Eh, bueno, el aumento, digamos, el, los precios son libres. Sí, eh, no están regulados. Pero en la práctica, por una cuestión de competencia, mientras no aumente YPF, no, no va a aumentar ninguna otra compañía por una cuestión de, de, de, de, de competencia, ¿no es cierto? Eh, hay otro problema adicional, a nadie escapa la influencia que tendría un un aumento tan grande en los combustibles con respecto a lo que es el índice inflacionario. Uh -huh. claro. eh, Agustina. Bueno, de hecho, la semana pasada el gobierno decide no autorizar un nuevo aumento en los combustibles, hablamos específicamente de la nafta, para no seguir haciendo presión sobre la inflación. Además, la otra pregunta es la siguiente, cuando el gobierno decide que en este caso sería, por lo que usted explica, IPF, quien tiene que importar más, ¿Cuánto puede llegar a demorar ese procedimiento? Porque el gobierno viene diciendo desde la semana pasada que ya se soluciona mañana, pasado, por estas horas, pero el problema subsiste. ¿Cuánto tiempo se puede llegar a demorar en esa importación que debe hacer en este caso el gobierno, Raúl? Yo no conozco los días exactos de esto tardaría, ¿no es cierto? Eh, la, digamos, la comercialización de combustibles es bastante ágil, uh -huh. en el mundial. Este, por una cierta cantidad de barcos que están circulando por distintos lugares del mundo y están disponibles para cuando alguien lo necesita. Pero de todas maneras, eh, no es eh, dos o tres días, como he dicho, el jefe de gabinete, sino que es un, es un tiempo un poco más, más prolongado. Claro. Eh, la duda nuestra no es tanto por dos días más o dos días menos, sino que realmente nuestra duda es si finalmente va a existir la voluntad de hacerlo, o ¿no sea, si las compañías realmente están de acuerdo... El incurrir en ese costo o si es una expresión de deseos. Claro, bueno, pero como usted bien decía hace un ratito, si lo hace IPF y si IPF empieza a dar respuesta a esta demanda creciente que hay últimamente, quizás sea un principio de solución, independientemente de lo que hagan las otras petroleras. Sí, lo sería, porque IPF tiene el 55% de participación en el mercado, claro. así que la decisión de esa empresa, bueno realmente este, es, es sustantiva, pero bueno, hay que ver. Una pregunta, la última de mi parte. El, el tema central se ve en el norte y sobre todo con aquellos extranjeros que vienen a comprar el combustible, que entiendo acá lo consiguen mucho más barato que lo que se consigue en sus propios países, ¿no? Sí, es una situación que también nos juega en contra porque aumenta la demanda, porque en los, los lugares, digamos, con, con, con fronteras este, cercanas, este, como como puede ser el norte del país, y también este, en algún momento se dio en Mendoza, este, la, digamos, la, la, la, la demanda de chilenos, claro. bolivianos, paraguayos y brasileros, eh, pesa fuerte sobre esas zonas donde hay una demanda muy fuerte que no siempre se puede abastecer. ¿Y ¿Cómo es ese circuito? ¿Que se cruzan y se lo llevan en, en qué? Bueno, algunos directamente van con su propio automóvil y llenan el tanque, ¿no? claro, sí, lo, sí. lo cual multiplicado por muchos miles de vehículos, da una cantidad de litros. Pero también hay traslado en bidones, en, este, en, en tambores de, de 200 litros, en distintos este, recipientes, este, en condiciones que no siempre son las, las más adecuadas... Que, que bueno, que hace que se lleven un combustible que en nuestro país cuesta la mitad prácticamente de lo que cuesta en estos otros países. Claro, quizás esto último se pueda controlar, lo anterior no, porque supongo que no se cruzan a cargar combustible, se cruzarán a hacer turismo, a hacer algunas otras cosas y después se vuelen, ¿no? o obviamente, se llenan en su, el tanco. En su, en, o quizás Tano o siguen en su propio recorrido que tiene que ver con, en este caso, trasladarse por la, por la Argentina y cuando les falta combustible cargan. Pero por una cuestión por eso digo, no creo que esto altere demasiado, quizás sí, Raúl. Lo otro sí me llama la atención, que se crucen con bidón y con esto y se los lleven, sí me llama un poco más la atención. Sí, sí, pero lo otro también, lo cierto es ¿no hay lugares donde hay poblaciones que están cerca de un país y de otro, donde vehículos que tienen tanques de, de, de 50 litros o de 60 litros, eh, uh -huh. recorriendo unos muy pocos kilómetros, llenan el tanque y vuelven, y ese y ese traslado realmente se justifica en función de lo que se va a ahorrar de dinero, ¿no? es mucha plata, pagar a la mitad del precio este, el, el combustible con los valores actuales es importante. Bueno, Raúl, esperaremos. Este, no hay, lamentablemente, un principio de, de solución al tema, por lo que usted nos cuenta, va a llevar días, no va a ser de un momento a otro, si es que se normaliza ¿no? con el correr del invierno, además. Sí, exactamente. Y lo que no puedo dejar de mencionar como representante de, de, de estaciones de servicio es que esta situación nos está golpeando muy duramente a todas las mm. estaciones de servicio. El no tener producto para vender en estaciones de servicio, que en general están muy golpeadas económicamente desde hace tres o cuatro años, eh, puede resultar realmente lamentable para nuestro sector. ¿no? Nuestro sector en el año 2019 no, no tenía ventas suficientes. En el 2020, con la pandemia este, y la cuarentena, tuvo ventas que cayeron espectacularmente. En el 2021 hubo un congelamiento de precios en el mes de mayo, que hizo que nuestros ingresos se congelaran con gastos eh, referenciados a una inflación del 50%. Y este año que podría recuperarse un poco las ventas, no tenemos producto para vender. Así que para nosotros nos pega muy fuerte. Eh, le agradecemos, Raúl, muy amable. No, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. que estemos. Una, una última, antes de que se me desconecte. Raúl, ¿está ahí? La última consulta sí, que le hago. Que... Con la nafta no está pasando esto porque vi por ahí algunos mensajes en Twitter que hablaban de que ya faltaba también nafta super. ¿Está pasando eso? ¿Lo están empezando a detectar o no? En algunos casos pasa, pero en una intensidad menor que en el caso del gasoil, ¿no es cierto? Uh -huh. sí, también en algunos casos, en algunas zonas puntuales, eh, está demorándose la entrega de nafta. Pero no cree usted que sea una bola que termine, porque así como usted lo decía, lo marcamos el año pasado, esto del gasoil, y hoy ya está el problema entre nosotros, ¿usted no cree que con la nafta pase algo similar? Daría la impresión de que no, de, de que no de esta, en esta magnitud, ¿no es cierto? Uh -huh. Hay que tener en cuenta que en el país se consume más gasoil que gasta, ¿no es cierto? Uh -huh. Y que además la, la variación en el consumo del gasoil es más estacional, ¿no es cierto? Y varía fuertemente, según la lo demanda de distintos sectores productivos, sobre todo de los pecuarios, ¿no? Así que ahí, las, digamos, la, la situación es más variante y más, este, y más inconveniente para nuestro país. Ahora sí, Raúl, le agradecemos. Es muy amable, muy gentil. Tenga buen día. No, Hasta luego. Raúl Castellanos, presidente de la Cámara de Empresarios de <coughs> Combustible.